...y después leer la descripción que hace Ángel Salas, que describe ese bombardeo, de, bombardeo táctico y estratégico y habla de no más de 12 muertos. Esa es la persona que habla de 45 muertos aquí en el Rorte de Andromari. Y hay más, su hermano también, Ramón Salas Larrazol, escribe el libro de los muertos de Navarra. Eso nos toca personalmente a los navarros habla de no más de 700 muertos a raíz de, bueno, del alzamiento rebelde en Navarra hoy el grupo Altafaya Taldea ha reunido más de 3.500 nombres y apellidos con lugar de ejecución y fecha ocurridos en Navarra y no ha terminado el estudio los alas trabajazabas desde luego tienen un problema con las cifras, problema grave y siempre a la baja esas y de esa manera son las cifras que se utilizan para definir de alguna manera lo que ocurrió aquí eh, y sellarlo con el número de 120 o un número similar. Y esa es la historiografía, eh, la, la, la línea historiográfica que utilizan estos autores. Absolutamente ilegítima. Sin embargo, tiene poder porque se ha repetido tantas veces que en el refugio de Andramari murieron 45 personas que es difícil creer otra cosa. Y por lo tanto se escribe en prensa. Y ayer se escribió, como algo normal y natural. ¿Qué hacemos cuando no sabemos de un tema y tenemos que escribir un artículo de prensa? Bueno, pues acudir a Internet. Por ejemplo, a Wikipedia. Si miráis los artículos de Wikipedia sobre el bombardeo de Guernica, realmente asustan. Asustan todos. Pero hay una gran diferencia entre el artículo escrito en castellano, el artículo escrito en inglés y el artículo escrito en alemán. Si tenéis paciencia podéis comparar los tres y son bastante diferentes. En el artículo en inglés dice algo así como la cifra oficial dada por el gobierno vasco fue de 1.654 muertos. Algunos autores defienden esa cifra y otros autores creen que fueron menos, que fueron alrededor de 300 o 120 en inglés. En castellano dice las más, creo que es algo así como conspicuas, recientes y conspicuas investigaciones apuntan a que los muertos en Guernica no fueron más de 300 pues, como nota pide página de semejante noticia hay un artículo de prensa de aproximadamente dos párrafos de longitud una diferencia notable entre la versión en inglés y la versión en castellano pero si eso se repite las suficientes veces al final acaba cayéndose y hoy en día hablar que en Guernica murieron más de 2.000 personas resulta, bueno, para mucha gente, increíble. Porque nunca se ha dicho. Desde 1937, claro, esa fue la primera cifra que se dio. Pero durante 40 años se ha negado y ahora vivimos una época de reduccionismo, hija de ese negacionismo de 40 años. José Iturrio estuvo viendo ese refugio y él calcula que en ese refugio murieron 500. Me gustaría que alguien le dijera que miente. A ver si se atreve. Yo desde luego no. Yo estoy convencido de que dice la verdad. Y eso es lo que hemos publicado. ¿Mm? En fin, es un tema, yo digo, que traspasa el límite de lo historiográfico y entra el, el, el, en, el, en el mundo de lo ético. ¿eh? Ya es algo más que una mala historiografía, una mala eh, ciencia epistemológica. ¿eh? Va un poco más allá de eso. Los historiadores lo que tenemos que hacer es reunir todos los datos que tenemos. ...compararlos, valorarlos, contrastarlos y escribir. Y decirlo todo. No solo lo que dice José Iturria... ...sino también lo que dice Salazar Razabal. Y todo ello hay que ponerlo en el mismo libro. No se pueden omitir estas cosas. Y si defendemos que los muertos en Guernica fueron 120... ...entonces mañana no deberíamos ir a la ofrenda floral... ...en honor a Stier. Porque Stier dijo que aquí murieron 800 personas... Y dijo 800 porque estuvo aquí el día 26 y el 27. Y es lo que vio. Los 600 cadáveres que vio mons Y entonces él arruntó que serían 800 los muertos. Porque era lo que él vio. ¿Mm? Eso es importante decirlo. Y bueno, yo creo que con esto, eh, más o menos... Bueno, hay una cosa más que me gustaría decir. Para no alargarme mucho y dejaros tiempo de hacer preguntas. ¿Por qué, si fueran 2.000 personas, no sabemos quiénes fueron esos muertos? ¿Por qué es imposible saber hoy... Los nombres de más de 100 personas, 220, 120 o 150. Os voy a contestar eso con una anécdota, y ya me ha pasado varias veces. Eh, cuando Guernica fue bombardeada, aquí en Guernica estaba José Iturria, con su camión. Pero aquí en Guernica también estaba Perico la Saga, familiar eh, de José. José no sabía que Perico estaba en, en Guernica, y Perico obviamente no sabía que José estaba en Guernica. Ninguno de los dos sabía que estaban el uno y el otro aquí. El bombardeo ocurrió y cada uno siguió como pudo ¿eh? su vida. José como Budaria y Perico como niño refugiado. Perico tenía 14 años entonces. Y le tocó vivir el bombardeo desde la rentería. Bueno, terminada la guerra, José pudo empezar a vivir, empezar a construir su vida de nuevo. Creó una constructora. Y Perico trabajó en esa constructora junto, junto con José durante 45 años. Han pasado 77 años del bombardeo. Son primos carnales, han tenido una relación íntima, fenomenal, y los dos viven en Lesaca, a 400 metros del uno del otro. ¿Cuántas veces creéis que han hablado los dos del bombardeo de Vérnica? Ni una. Más aún. Cuando yo le hice la entrevista a José, él me dijo, bueno, mi primo Perico estuvo aquí también. Y fue, y le pregunté, bueno, pues vamos los dos a donde Perico y hablamos con él. No, tienes que ir tú solo. Esto me ha ocurrido tres veces. Tres veces. Tres familias distintas, tres parejas de primos que jamás han hablado de lo bombardeo. Y estamos hablando de personas que no perdieron a nadie en esa guerra. Imaginaros el dolor que supone preguntarle a alguien si tuvo víctimas o familiares de víctimas en el bombardeo. ¿De verdad creéis? Y esto también es metodología historiográfica, pero también sentido común. Que tocando en una puerta diciendo, oye, tú tuviste muertos en el bombardeo, ¿alguien te va a contestar? Es absurdo. Pero no solo eso. Si Perico la Saga hubiera muerto en este bombardeo... Que gracias a Dios no ocurrió ¿quién hubiera sabido que Perico había muerto en Guernica? ¿quién habría sabido que Perico había muerto el 26 de abril? si no había constancia de ello Perico venía de Marquina no había ningún registro de que él estuviera aquí nadie sabía quién era era de Lesaca, Navarra, quién iba a identificar ese cadáver estas personas que tocan a la puerta han ido a Lesaca a preguntar a ver cuántas víctimas del los de hay en Lesaca ¿Cuántas personas salieron al exilio de Guernica? A esas personas, ¿quiénes ha preguntado? No se puede saber cuántas personas hay. Mirad, yo soy profesor de genocidio en la Universidad de Nevada. Mi tema, mi especialidad es el holocausto. Se calcula que en las cámaras de gas, en los campos de concentración alemanes, murieron entre 11,5 y 12 millones de personas. ¿Sabéis cuántos cadáveres se han identificado? No llegan a unos cientos de miles. El resto no existe. No existe ni siquiera el registro de esas muertes. Eso no es un caso excepcional. Es lo que ocurre en todos y cada uno de los episodios de terror o de atrocidades como el de Gernika que han ocurrido en la historia de la humanidad. Los cadáveres se queman y se destruyen. ¿Qué quedó de un cadáver de la persona que murió en el refugio de Andramari? incinerada o asfixiada, porque los relatos del libro de burchi que son terribles, algunas de esas personas estuvieron un día con vida eh, enterradas en el refugio antes de que el fuego eh, quemara lo que quedaba de aquel refugio, así murieron, pero lo más importante es tener en cuenta que ese refugio, las, las, los, el derrubio de ese refugio no se ha retiró hasta diciembre de 1941, ¿me queréis decir que queda de un cuerpo que ha sido quemado a unas temperaturas impresionantes después de cuatro años? ¿y quién identifica eso? y más aún, ¿cuántos registros se hicieron? ¿cuántos cuerpos registró el régimen entre 1937 y 1941? yo os lo digo, ninguno o sea que las personas que defienden que fueron 120 los, los, las personas muertas en Guernica están diciéndonos que en dos días, sin apagar los incendios, ni retirar el derrubio, se recuperó el 100% de los cadáveres de las víctimas del bombardeo. Bueno, yo simplemente lo veo absolutamente ilógico. En fin... Eso es más o menos lo que os quería decir y, y con esto termino y damos paso a, a preguntas en Euskara o gastelera. paseos que hacíamos, porque todos los días hacíamos paseos, porque la casa no se podía de otra cosa. Entonces, me contó sin fin de, de cosas del bombardeo, porque él estuvo aquí de teniente del batallón Saseta, creo que era, y bueno, pues esas fotos históricas que se ven en algunos libros, que aparece ese, con la boinita y con la, cha, con la chaqueta y tal, y que me decía que, bueno, yo cuando, por ejemplo, le dicen que 120 y tal, decía, pero nosotros le decíamos, pero a ver, cuánto? Pues, ¿Cómo cuánto? No, pues, no, nah. Pocos sí, hijos, se ponía el tío, pero ah, pues, a 100. Además era un hombre de mucho carácter y. Hombre, él la cifra no decía, pero vamos, que, que aquí murió muchísima gente, ¿no? Entonces, eh, yo, lo, de lo que has dicho me ha dejado bastante. En fin, eh, las cifras que se parejan, pues hasta el momento eran bastante. Tarde. Y lo que has dicho hoy, pues de verdad me ha dejado bastante. En fin, impresionado, ¿no? Y luego, en cuanto al general Salvador Gazaba, aquí hace un, tengo la grabación en casa. Aquí de una conferencia a Salazarzabal, un coronel alemán y un periodista italiano y no sé alguno más, no me acuerdo ahora. Y el general Salazarzabal, pues hablaba de bombardeo como si sería estaba plantando flores o así. Yo me quedé bastante impresionado del tío, no, aunque no me extrañó, pero viniendo donde venía. Pero el tío hablaba pues un poco como de cosas tácticas, de fin de, de temas militares y tal. Y le ponía como un laureado al general al que fue el jefe de la. De la Sturm, de y entonces el coronel alemán, casi casi se levanta de la silla, se puso indignado, y dijo él que como coronel, como, como militar alemán, que estaba indignado de las cosas que había oído de Sábal y que Ristofen era un criminal, un asesino y un criminal, y que aquello no fue una operación militar de la sino fue una operación terrorista. Y bueno, fue una conferencia, yo no lo tengo en casa grabado, solo veré de cuando, y bueno, me quedé, aquella conferencia fue muy, muy interesante. O sea, perdona, estoy un poco nervioso, pero en fin, pero sí, lo de lo sé. sí, la verdad es que yo lo... lo he estado, te puedes imaginar un año con los paseos que se pueden hacer, las cosas que le contó, pero entre otras cosas, pero vamos, es una persona que le tengo además muy, muy en mente, siempre. Sí. Y a ti, pues, de verdad, darte muchas gracias y a los tres de la al alcalde y a... Bueno, porque ha estado muy bien la, la conferencia. La pena, es que ha habido poca gente, pero... Es que rica te quiero contar una cosa sobre el Osegui. Eh, bueno, todas las historias tienen su genealogía. Generalmente, todas las personas que se dedican a estudios de genocidio es por razones históricas familiares. El Osegui conoció mucho a la familia en París. Eh, ahí estaba Manoli Lujo. Y... Eh, la primera descripción que, que a mí me hizo alguien, un testigo del bombardeo, fue lo siguiente. Vino a nuestra casa de Alzuza, cuando yo tenía unos 22, 24 años, estaba terminando la carrera de Historia, y era poco después de que estuviera en Madrid, en el Museo del Ejército, y robara, bueno, robara, recuperara aquella curriña, y nos contó cómo había sido todo eso, y después nos contó lo que él había vivido en el bombardeo. Y como dices tú, era una persona muy emotiva, eh, contaba las cosas con mucha energía, con mucho nervio. Bueno, cuando, cuando estaba contando esa historia del bombardeo, eh, en Alzuza, es una zona de muchas tormentas, había una tormenta eléctrica y teníamos la puerta un poco entornada de lo que es la sala de la casa. Eh, es una casa. Eh, y entró un rayo y dio contra la chimenea. ¡Ras! Cuando estaba contando la historia del bombardeo. Eso me olvidará jamás. Fue algo muy emotivo. ¿sí? Yo una cosita sí quería decirlo, ¿no? hace unos años, eh, es que estaba muy bien, aparece Luis también, Baleño, que ya es fallecido, y mujeres de Vernica que eran niños eh, de la guerra, ¿no? Y en entrevistas, dando la versión, ¿no? hay una película por ahí, que no sé si habéis visto una cinta, pero claro, cuando uno conoce estas cosas, y este tipo de estudios que ha hecho Xavier, y luego el de Urchiqui, con la ayuda de Juanjo, o el de José, ¿no? resulta que en esa película también aparece Salas, a las y encima dando esas cifras que se han estado diciendo aquí, sacadas de este estudio, que es un estudio falso, y, y, eso, y eso está ya muy distribuido, o sea que desde el propio Guernica con buena intención, pero se ha distribuido eso, y ese señor no tenía cabida en esa en esa película, o como se llama, en ese corto. ¿no? Si tenían cabida, pues todos los demás, pero él no. Y no sé cómo se dio cabida, no sé a quién se le encargaría de hacer la película, no sé quién encargó y yo no voy a matizar esas cosas pero es una pena que un señor de esos con el historial que tiene y con ese reduccionismo y esas cosas y falta la verdad que aparezca en la película cuando ahora vemos claramente que los datos no son ciertos ese Salazar cuando se presentó la película esta pues habló no sé si hablen habla en la misma película que dice que estábamos guardando a 3.000 metros de altura y por eso que no podían precisar bien ni o se acogía a lo que habían dicho los alemanes que si estaba eh, eh, nublado y todas esas cosas este, yo no puedo opinar de eso porque yo estuve en el refugio paseo y no vi el eh, lo oí y lo sentí pero no vi pero ese boliño que estuvo aquí en, eh, en, en, en la vera de Sarrota, en Cornola. Pues ese sí, decía que estaban desde a su altura. O sea, lo, lo que yo no entiendo mucho es cómo... Bueno, después, luego dijeron que habían venido a bombardear el, el puente de rentería. Tres horas y media y como más incendiarias para bombardear el. Un puente y no darle ni una. No creo no que tan malo los halladores alemanes. No, quería, no, quería decir, has hablado de Bariño, el testimonio de este Bariño y de este de Chalazaro, que de... bueno, es como se llama. Ahí está la contradicción, ¿no? La contradicción. Porque en esa misma película, ahí Ciara Zanegui dice decía Arzanegui, no, eh, Bideguren, la madre de Julio Bariño, dice, yo le veía las gafas al, al piloto. A tres kilómetros de altura al piloto no se le ven las, las gafas, sino, como decía, que decía Baleño que iba a su altura, pues esa señora, que era una niña entonces, si le veía las gafas, es que iban muy cerquita y no a esa altura, ¿no? O sea, que se la raza lo que dice no es cierto, y encima hay otro dato, ¿no? Sabías, Hay otro dato reciente, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, ahora estaba diciendo que también, pero bueno, hasta sí, como el A metros, esto. Sí, eso es falso. Sí, sí. Eh, os voy a decir más. Y esto me alegró un montón. Porque mira, una de las cosas que no he dicho, Luis, es que, y José, y todos los testigos. Estaba hoy aquí en Maricarmen, Carmen que también la entrevisté, que también estuvo aquí de niña, pero no he podido contactar con ella para que viniera hoy. Y eh, una de las cosas que más me alegra de la documentación que estamos descubriendo es que siempre, hasta el momento, en todos los casos, se ratifican los testimonios de los testigos. Los testigos no mienten, nosotros no mentís y se ratifican uno tras otro nos dan la razón, los testigos tenían razón es lo que nos está dando eh, a ver la documentación que estamos encontrando, el año pasado a Natere me pasó un documento fundamental sobre esto, y es el parte meteorológico del eh, observatorio de Higueldo del 26 de abril de 1937 el parte meteorológico oficial de aquel día, y dice textualmente en, sobre Guernica, en aquel, aquel día, había una densa capa de cúmulo Nimbos a una altura de 800 metros. Esto es, era absolutamente imposible bombardear más arriba, no ya, 3.000 metros. Era, difícil, era imposible bombardear a 1.000 metros, porque simplemente no se veía. ¿Eh? Pero no solo eso, ah, también, otro de los documentos que dio a conocer el año pasado aquí, Ángel Viñas, es un documento escrito por el propio Richtofen, escrito por él, en el cual él afirma que los aviones bombardearon en efecto a 800 metros de altura. Esto es los bombarderos. Los cazabombarderos descendieron hasta 70 metros. Son dos documentos indiscutibles. Es un parte meteorológico y un informe que redacta el propio Ristoffen. Sin embargo, en la última edición del libro de Salas, sigue repitiendo que a 3.800 metros, y está, no 3.000, 3.800, que es lo que dice el famoso parte italiano, que ya en la primera edición del libro yo afirmo que era falso, pero también digo, porque lo tengo que decir como historiador, no tengo pruebas para decir que este parte italiano es falso, pero lo presupongo, ahora sí tengo dos documentos, que demuestran objetivamente que ese parte es falso, no se bombardeó a 3.800 metros, se bombardeó por debajo de los 800 metros, y repito, estos son los bombarderos los cazabombarderos y los cazas descendieron a, a, a, a hasta 40 metros, todo lo que querían. No había antiaéreos, no había nada, podían descender tan bajo como querían. ¿Eh? Eso es importante, sí. Pero una vez más, la documentación que hemos encontrado ratifica lo dicho por los testigos. Siempre y en todo lugar. No hay un solo testimonio que, se, que haya sido desmentido por un objetivo, por un documento de los que hemos hablado. Lo cual pues es, eh, dice mucho de los testigos, de las personas que estuvisteis aquí. Yo, por ejemplo, cuando entrevisté a José, le pregunté, sin decirle nada, ¿aquel día en Guernica había nubes o no? Sí, había nubes. Ya lo sabía, porque lo dice él y lo dicen muchos otros testigos. Pero claro, un mar a 3.800 metros, de alguna manera, hay que... ¿Y qué dicen estos autores de vosotros? ¿Que exageráis, que mentís o que no tenéis ni idea? Nada más, eso es lo que se lee en el libro de Salas. O simplemente no se menciona a los testigos. ¿Sabéis cuántos son los testigos directos que estuvieron en Garnica ese día, o los días siguientes al bombardeo, recuperando cadáveres, enterrando cadáveres, médico del hospital de, de Carmele de Una, o cuatro de las enfermeras? La, ¿Cuántos son el número de personas que cifran en más de mil los muertos en el bombardeo? 38 38 testimonios directos de personas que estuvieron aquí ese día o los tres días, eh, los dos días siguientes, del día del bombardeo, colaborando en las eh, labores de recuperación, etcétera, enterramiento, quema de trozos de cadáveres en la plaza San Juan Ibarra, que afirman que aquí murieron más de mil personas, todos ellos. Algunos hablan de dos mil, otros hablan de tres mil. ¿Mm? Esos ni se mencionan, simplemente no se mencionan. Uno de ellos es la Bauria. otro a Ronategui. El padre Aronaté que estuvo durante el bombardeo, durante todo el bombardeo, fuera, ayudando a la gente. ¿Cómo iba a mentir una persona así? Empezamos de ahí. Pero después, ¿por qué iba a mentir? ¿Qué razón hay para decir que habían muerto más de 2.000 personas cuando habían muerto 120? Si es que han muerto 120, lo cual dudo. ¿Por qué? Hay que explicar eso y hay que decirlo. ¿Mm? En fin, eh, a estos añadimos 60 más personas que estuvieron aquí después o sea, tenemos 98 testimonios ¿sabéis cuántos testimonios hay de personas de aquella época que afirmarán que fueron 120 los muertos? cero bueno, sí, el informe es Esto. ninguno de los que testificaron, testificaron libremente afirman ni un número inferior al de destino de hecho, el es el número inferior de todos estos 98 testimonios, 800 ese es el inferior, el mínimo entonces es importante saberlo, sí. Sí. Ahora se me ha acordado, ayer, en unos, unos países, en Estados Unidos, en Boise, que ayer había una, una presentación también en, en el Centro Vasco, en Boise, de un libro, pero no me acuerdo ahora la historia, no me acuerdo quién es. Me dijeron el nombre, pero a mí con los nombres ingleses y americanos, eso me he perdido, entonces, pero sí, ayer iban a acudir bastante gente, además, ¿sí? que habían hecho mucha propaganda y en Boise ayer también había una, un acto en pues, comparación con el comparativo. Sí, la de. Sobre el... el año que viene nos vemos allí. Alemania desnazificación proceso ¿eh? Alemania ya eh, la que ahora día que en o sea, taco una ficha día que ahora fi, en ya es duro lo que pasa. proceso de que no da esta Franco quiso en Oahu, etc. Efá, que que no, etc. Esa es la segunda, etc. Esa Eta la segunda, Inglaterra, estuvo a tuerto, estuvo a tuerto, a tuerto, estuvo el tuerto, que a La verdad es que la verdad da que es la verdad es es la verdad es es que la verdad es que la verdad es la verdad la verdad por eso sabéis que San de Saque, Bailacoa, San Siria y la Bostría, es histórico du Frogato, o pertsona que es esateko, mezu hay batean qué no lo veis en da, me esateko reduccionista va a egiten dugunean El reduccionismo es que surtiera, no lo el reduccionismo es que a da el Saque un la flagra, da Sabrás la verdad, la eta itzulpen que el señor tiene du. hacer algo, y que hemen esaten duena. Eta Es da que egiten duela egiten du y que ere. Orduan, hecho algo, que se ha hecho algo, y que se ematen dugun data, eh, ematen dugun data, data, eta datuak eta hori alde batetik eta bestetik eta algo, y que se ha hecho algo, y da. Eh, hau da Sorcire un etiquetera, se va a quitar y se va a tener un gusto que es la reducción estricta. dira, también, va a ir a mandar, datos a az, mandar, o sea, es por deñar. Adivides eh, Basaldúa, Gregarayan, Irumilla, y Daco, y Patositun. Y eh, aurraricha, que oficial que hay Patositun, y ya sería de que me ha Mons, adivides, se ha tenido estirada en milla año está que te corma en el tajón de tal vez bacho que man sute que man da a que se suene bat se aten suen asco asko asco y de hospital Esan es Juan Vera, con datos situa Hemen. migabosteo ni el daeco. Beste carnica, muy importante. Este dato ha hecho que indirecto ha tirado. Vives va a decir a la weyizain. Carmen le da una eta coac, esta ahorita cobate que es San Juan, a chaval, a chaval es a chaval a suten, Emen, carmele de unan, sotoan, va a se a zuten bertako vertaco sotoa morgueisa, o da, il dacoa que Eta, hainbeste zirela, azkenean soto gustia, e, bueno, está lista guita se Eta, es inisan sutela que ya sartu. Askenen go corpua, que rebarisatin a San Fidelicastola, el saúl se marimba de su tera, han toque oira, en soto, se va a dira, gorro, se va a dar un día. Se marimba de su orden a tu en Pisca que ya. O sea que va a ir jende va a asko, a tu indirecto. Va a ir a asco, tasco, la me persona a hay patos, gusti tigustía que estírre, sí, milla baño bello, La me y tal solo iba a cargar, claro, y también se hizo y dirá: Eúnico e una. Una cosa importante. Historia estoy aquí, tengo un eambre, y tengo A ver, pate que se ha tenido a usar, que se hago este. Bueno, usted, Eúnico e una. Esa es la suel, mi a no ver. Mire, es alterada. Ser garagú, Gauragún, es atecor y es sujadaba. Ser tan es antes que el la va a obviar y es sujeta en el isla. Y todavía lo lea a Harry. de eh, estatua en el hoy es tal legítimo hoy es eh, tal eritia mayoría es parte de la satenidad de este caso va bacho de tambo bato su ten irumilla me tratará de los orcino me tratará verroita e, emereci verroita emereci y asquini san sireno verroita mala u bueno hoy está baita agarriada il daco así que tenga uniones se saten malimado de un dao de san sireno esta veneta irumilla y san sireno egipten aligar en la il daco por eso nabat bigarren al 10 de hori ja ez es ya hori La me consta garantizado de atas gustive gaurarte posible has Ni ni es identificación. baño la noria que y que es otro un setac, de un la de un Y la a un y se El importante, y eh, maiatzaren, es naiz, esakiz maiatzaren saspia, no? Eh, eh, igorritako txosten bat, eta txosten horretan, ilerriko susendariak auserio, kasik testualki. Estamos recibiendo tantos cuerpos que no tenemos tiempo ni siquiera de contarlos. Estamos enterrándolos sin numerarlos. Imaginatu identifikatzea. Sin numerarlos, sin contarlos. No sé, salas la salas vale, raras, que estoy en raras,